Está con mi mejor amiga. Acá estamos en el barrio chino y estamos viendo cosas que hay acá, porque posiblemente compré algo. Son como pitos llenos de maíz. No sé qué es. Se ve rico, ¿no? Sí. Mejor no hay agosto, No a ver. mira esto, boluda. ¿Qué, ¿Qué es eso? eso? No sé si lo o ¿te lo comes? ¿En serio? Parece, parecen las manitos de como... ¡Ay! Los cangrejos, pues una cosa así Ay, los, es... Las patitas de cangrejo. ¿Y eso te lo comerías? ¿Eso que está acá? ¿Eso qué es? No, esto, esto te digo Esto te lo comería Esto ni en pedo Esto sí, eso Ay. ni en pedo Parece Ay. un gusano Ok Bueno, también vamos a ir viendo Bueno, yo estoy cagándome de hambre Así que vamos a otro lado, por favor Ay, me Dale, que voy a desmayar del hambre Para vos, gamer, que piensas que solamente jugar Se trata de perder el tiempo No, también puedes jugar y ganar dinero. Y no ser más un gamer pobre. Así que te presentamos Wave Ducks. Wave Ducks es un juego, una plataforma donde vas a tener que farmear eggs. En esas eggs saldrán tus patitos. Y tus patitos a medida que los vas leveleando se pueden transformar en patitos shining. Tarjetitas coleccionables y que puedes vender. Además, el juego de Wave Ducks presenta una temática bastante sencilla de aprender. Así que cualquier persona con un IQ menor a 300 va a poder jugar este juego. En Wave Ducks te verás combatir y atacar a tu contrincante en cualquiera de sus tres. Puntos vitales, la cabeza, el cuerpo y la cola del patito. Son las que también tendrás que proteger de cualquier golpe recibido de tu pato enemigo cuando sea su turno. Durante la pelea podrás atacar a tu contrincante de diversas maneras, ya sea con un ataque normal, con un daño regular o un potente shreel con el poder de tres ataques combinados que dañarán los tres puntos vitales, ya mencionados de tu enemigo a la vez. También existe la posibilidad de lograr un golpe crítico que aumentará el daño realizado. Hay que ser estrategas, por lo que en Waytax no solo tendrás que atacar, sino también defenderte, ya sea curándote cuando estés a punto de conocer a San Pedro o defendiendo a tu patito del rival. Finalmente luego de la ardua batalla perderá aquel que se quede sin puntos de vida. Para ser parte de esta pelea de patos lo único que tienes que hacer es registrarte en la web de Wave Ducks. ¿Y qué esperas para volverte un pato millonario? Wave Ducks. Ningún pato ha recibido daños físicos, psicológicos o patológicos en la creación de este vídeo. De ¡Buah! Sí, caminar? ¿Todo hola de Bueno hola Bueno acá no hay animales, en el barrio chino solo hay pokémones ¿Qué que sería ¿Vos? una puta wey una geisha La geisha, sí La ah no, pero este es el barrio chino ¿por qué una geisha tipo japonesa iba a estar en el barrio chino? a mí se pidió uno de camarón ¿Qué eso? Che, eso es enorme Y me gustan las cosas grandes Bueno ¿Por qué grabas de costado, hija de puta? ¿Grabas derecho? Ahí está Bueno, ahora vamos a comer esto Yo me pido uno de calabaza Abby se pidió uno de camarón ¿Qué son esas bolas, boludo? ¿Son huevos? Son huevos Me los patean cuando me hacemos bueno, nos ponimos esto que está re rico Le puse salsa, así la picante No sé qué mierda tiene esto, pero está muy rico Está delicioso, Abby Te dije que el de calabaza era rico Es riquísimo, pero sí, que ¿no? Lo único que sí me una patada en el pecho para bajar esto ¿Podemos buscar algo para tomar? Tengo agua Dale, amiga, yo no quiero tomar agua ¿No ves que como Monster todos los días? Claramente no sé qué es agua Acá. En las calles de los suburbios del barrio chino acabo de encontrar ni más ni menos que It's me, Mario Vamos acá con mi camarógrafa, estamos en el lugar Esto es lo que es muy llamado como el barrio chino Antes solía ser por lo menos unas 20 cuadras de barrio chino, hoy en día son 3 Pero vamos a encontrar cosas maravillosas como el único lugar donde vas a encontrar personas haciendo fila para entrar a un supermercado chino Vengan acompáñenme a esta gran aventura wey. Estamos oh, tomando no, jugo de chino que se sirve chinato. <risas> <risa> Tiene cositas, ¿sabes? A ver, mostrar al público Sí, sí Acá dicen 100% Asiática Acá estamos yendo al lugar A este lugar llamado Oti Oti eh, No, es un lugar de, de té Cuando lo tomás Literalmente decís Oh, té. Venden una especie de té Helado No, es como un té Está helado? Está con leche Me está mirando como si estuviese No sé, estuviese matando a alguien ¿Y vos viste cómo estamos ay, vestidas, ay, nena ay. Parecemos demonios sí. Yo tengo las pestañas blancas Y vos tenés cuernos Pero eso ya se veía La única Parece que ahora se nota Ahí está la fila Ahí estamos acá esperando Mentira, yo en realidad les voy a romper la puerta y les voy a decir hola Me regalan un té Tengo 200 seguidores Acá vemos la imagen de una persona así Bueno, no sabemos si es asiático Puede no ser, sé, ¿no? Sí, somos chiquitos Soplando un té no, Igual, ¿pero cómo es esto acá? Como que nos dan frío, caliente el té, Es que... frío Lo bueno es que somos las últimas Arre que no, no no tiene nada de bueno eso Bueno, lo bueno es que No está en larga la fila la de mi Escuchame Una pregunta ¿Qué representa tu maquillaje? Representa mis ganas de, de tirarme un tres. Ah, ¿y la, ¿y la cruz qué sería? La cruz sería tipo la lápida, tu lápida Claro, porque sí. voy a morir Entonces como que ya me estoy adelantando ¿Están la fila? Sí, sí La fila está en nosotras sí. Chicas, ¿es la primera vez que ustedes vienen? No, ¿No? ¿Y qué, qué onda? Más temprano. No Fíjate tu vibe ¿Tú? mi, mi, mi, mi, qué? Mi, vibe, mi personaje de Lee of ¿Estamos acá? Qué suave que tengo, la puta madre No sé si yo una amiga tan suajera como yo Qué suave Suaje Que tiene ondas, ¿Qué ah, tiene ondas? ¿Qué ah, Mi maquillaje se ve como todo saturado sí, sí, sí, sí. con toda la luz Unas ganas de que sean las 5 de la tarde Ay, no, bueno, mira esto justo Como que Pero, hizo ahora, un montón ¿tú? Babletín No, mira qué es esto Qué, es esto? ¿Qué es chido. Ok, yo me voy a pedir el jazmín, me parece Ahora, oh, ¿no me una recomendación ¿Tenés que no es el garzúan que quieras copar negra si te gusta más ¿Tenés que no es para mí no está buena no es tan fuerte. No sí, es. ok. Yo para probar algo nuevo, pero que sea rico. Es que es con negra el de chocolate sin el borde del vaso Ah, ok, ok. Eh, bueno, voy a probar ese. Bueno, el tuyo está rico. A ver, probar el tuyo. Prúbalo. Dale, probarlo. Dale, probarlo de nuevo. ¿Probaste una de las bolitas ya? <risa> <risa> boludo es como que siento que estoy tomando huevos de alien Parece que estoy tomando los huevos de alien, viste Ay, no, ¿qué hago? Para nada, ricas, una bolita Es como masqueroso de masticar ¿Sabes qué te vas a la... Estas bolitas que vos ponías en el agua y, y se Sí, exactamente Yo las mordía, porque una Yo las me... aplastaba porque era como re antiestrés Como que está rico el té, pero las bolitas son amigas. No, ¿qué es eso? Son... No, no, no, no, no voy a decir lo que parece Tiraría el té y me quedo con el vaso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 Dame un beso, si no te me da la nariz, si querés, eh, creo que esa es su mí. muestra de amor. Me calenté, no me di cuenta, estaba cogiendo esto y eso es que le quiero. Pero que le sacas prepuesto? Ay, no, tita, ¿sabes? Una sola cosa te pido, nada más. ¿Qué? En la el punto. Pues bueno, nada, no, yo no pido punto final. A mí nadie me pone punto final. Yo, mira, yo voy a tirar eso y me voy a quedar con el vaso, porque ¿Qué? no lo pienso tomar. ¿Pero dónde tiramos esto, el líquido? Se puede dentro de un árbol, la red. Pero es peor, estás contaminando. ¿Cómo vas a contaminar no. una, la tierra, boluda? No se contamina la tierra, esto es orgánico. Ah, ok, listo. Ya, ya, ya, este tronco se ve sano. No estoy mirando nada más. <risa> Pero Beba, abrilo. Ay, ¿Qué te a, pensás, que tengo un abrilo, que es esto. abrilo, como una persona normal y tiralo Míralo, míralo lo que es. Mirar, haciendo quilombos Hola Les Después hacer o sea, las cosas en realidad, que me encanta cómo está vestida Gracias Igual look, el maquillaje <ríe> que te <tengo>. hace <ríe> <ríe> Natalia, no, decime, ¿qué pensás de que yo esté acá mirando el té que acabo de comprar? <ríe> me da una pena porque sé que te salió caro Pero eso... ¿Qué? Muy feo, <ríe> no nos gustó pero, Ah, sí, a mí tampoco me gustan, perdón bueno. muy herida Así que nada Mira, mi caca, eh, bueno. <risa> <Chao>. Gracias, Dale. <risa> no, no, no. no los pelos de gato. Esto sí me lo voy a llevar. ¿Cuánto está? 350, pero no hace ratinito. Este es el que yo tengo. Está lo mismo. Pero en vez de que sean tres recontras finitos, es uno que está re ¿Entendés? como. ¿Cómo preferís? ¿Tres chiquitos o uno grande? Grande, siempre. Siempre, uno grande, Unicenter. Cosplays. Está todo bien con las mochilas. Están facheras algunas. Pero qué mierda con esa de Jack. ¿Qué vas a hacer una mochila así de larga? ¿Te das cuenta que tenés que tener como tres metros para usar esa mochila? Yo soy. Mmm, shit. What the fuck? ¿Qué es este? ¿What the fuck es ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué Batman está en los Avengers? ¿En qué momento se sumó a los Avengers Batman? Siempre quise una figura de acción de Batman sumada a los Avengers. Ah, oh, sí, me quedó la mano después de tanta pojo. Sonic. No puedo más Por Dios, <risa> mi, vecino, sí, Totoro. mi vecino asesino a Totoro Mi vecino, el del vino Tetra ¿Qué le pasó a Totoro? Después de la merca Bueno, como estábamos muy aburridas de repente eh, Con Habitimos una muy buena idea Dijimos, ¿Por qué no vamos a una tienda donde vendan sexo? Entonces terminamos en un sexo shop Se Acá tranqui, viendo sanguche de amiga. Pa, que bueno, viendo que sanguche de amiga. ¿no? Y estos son extractores de, de leche de hombre. Uau, qué bonito, cono. Si te quedas aburrido, me, queda girar. Los me gustan un montón para practicar karaoke. Avi, practicamos karaoke. Dale. Amigo, qué divertido este carrito. ¿Es, ¿Es chiquito? ¿Es como tita? Te voy una tita. ¿verdad? No, pastelito. No, mirá, el choclo. Mira, te venden tortas fritas, No, mirá. Arroz mochi. Uh, Creo que es como gomoso. Sí, es gomoso, solo ah, sabor chungo. Ay, qué rico, me tienta 990 pesos. Por eso no sé, lo dejamos a Ernie ni todo un día. <risa> Ramentito, no what no. the fuck, qué es esto? No se lo voy a llevar pollo verdeo, gosta, todo, todo lo que es langosta. ¿Cómo que langosta? Angost la angosta, sí. No, no, no, es la angosta, la ancha, la extrema, la gruesa, la angosta el de No, entonces me va gusta. okay, a gustar eso, lo voy a hacer para... Amiga y a Ernie, que somos tus conejitos de India sí. siempre <risa> Va a salir su puto Oh, son ricas esas Corretita, corre por tus sueños uh -huh. Graba esto, graba esto, esto me lo enseña a Ernie, mira, mira Ramen choclo. ramen choclo. este por sí. ahí me gusta. Ramen carne. Ramen Wall verduras. No, no me interesa. Wall gigante de verduras. ¡No, no mirá! Ramen residenible Ramen Free Fire. No. No sé qué onda esto.